Entonces vamos a darnos un chance donde vamos a empezar a respirar profundo y con cada inhalación voy a inhalar paz y con cada exhalación voy a exhalar todas las tensiones del cuerpo. Inhalo profundo y exhalo. Inhalo profundo y exhalo. Suavemente visualizo que los músculos del área de la cabeza se van llenando de paz. Alivio la cabeza. Como si toda la presión que generan las situaciones del día y los pensamientos se fuera poco a poco descompresionando. Ah, es un alivio Siento la cabeza cada vez más y más relajada Asimismo, voy por el cuello Llevo paz al cuello, a los hombros Como si se deshicieran todos los nudos. Suelto, relajo. Relajo la espalda. Liberándola de tensiones. Inhalo profundo. Relajo los brazos. Suelto la tensión de los brazos. Suelto. En el profundo, cada vez más y más relajado o relajado. Y suelto la tensión del pecho. Lleno de paz el pecho. Respirando ampliamente, relajo el estómago, suelto, lleno de paz, el estómago. Sigo relajando toda la espalda. Totalmente relajada. Paso ahora a las piernas. Suelto todo el cansancio. Que fluya paz. Y así también se relajen las piernas. Y los pies. cada vez más profundamente relajada, relajado. Como si mi cuerpo estuviera cada vez más cómodo, mejor. En este momento no necesito presionarlo a que haga nada. Voy a regalar un momento de bienestar, de descanso. Solo me enfoco en respirar paz. Y limpiar la tensión acumulada. Y ahora mi mente la envuelvo en un abrazo de paz. que fuera una pequeña planta que necesita el agua de la paz así voy a sacar de mi mente toda la maleza y todo aquello que puede comer mi energía vital darle el agua de la tranquilidad a mi mente. En este momento me voy a dar el derecho a no pensar. El derecho a dejar mi mente Libre. Libre de la agenda, de proyectos. Libre de deberes. Libre de personas. Dejo mi mente totalmente. Totalmente despejada. Despejada. Hay un espacio agradable, divino en el que voy recuperando mi balance al igual que el cuerpo necesita descanso para fortalecer el sistema inmune mi mente necesita Liberarse de pensamientos para fortalecer mi equilibrio y sentir mi propio valor. sentirme yo sin nada de ego sin nada que mostrar a nadie ni nada que pretender ni siquiera al propio ser Sentirme yo en mi verdad, en esta esencia sutil, pura presencia del alma, en la que la energía pura brota como un manantial. Sí, cada vez más cerca de mi propio ser. Libre de pensamientos. En este espacio sutil de luz, de energía. Todo el alma, sano, todo el dolor, todas las frustraciones o sufrimiento, en mi esencia, en esta conexión Hay una energía de armonía, de bienestar, que me hace recuperar esa sensación de estar con salud, con mi mente tranquila. Igual que mi cuerpo, tiene aquellos glóbulos que se defienden de cualquier virus o bacteria. Incluso aunque yo no sea consciente, en mi propio cuerpo está todo ese poder de sanarse a sí mismo. Así el alma tiene aún más fuerza y puede sanarse de cualquier herida en el corazón, aún sin darme cuenta. Cuando estoy en este espacio, Y mi mente está en paz. Una dulce pomada iba va aliviando todo el dolor. haciendo que mi corazón esté sano. Cuando no hay dolor, ni sufrimiento, cuando hay... Al fin, esa sensación de alivio. Ya no guardo ningún sentimiento negativo. Es como si no guardara nada, ni de ira. Y de frustración en mí es una sensación tan agradable donde puedo dejar de generar cualquier pensamiento, ya sea de lo que pasó, como de aquello que quería que pasara. Es como si yo me aliviara de todo ello. Y dejara de pensar. Por un momento. Todo se aquieta. Todo es perfecto. Yo. Soy. Como soy. Y en mí hay esa chispa de perfección. Sí. Lo que soy en su esencia más profunda es perfecto. Eso que soy, tiene tanto valor. Eso que soy, es una creación única, irrepetible. Solo yo, soy yo. La perfección que está en mi esencia es una creación eterna, divina, yo siempre seré. vez voy percibiendo más profundamente tanta belleza que hay en mí, no la belleza superficial de este mundo de materialismo, pero una belleza eterna. Que siempre se guarda en la esencia de quien soy. Y que en lugar de cubrirla con maquillajes, con cosas externas, más bien requiere emergerla. Redescubrirla. Conectarme con ella. Esta esencia perfecta que está en mí. Dios, el Ser Supremo, siempre la ve. Ve mi perfección. Sabe quién soy yo. Sabe que hay mucha más bondad en mí de lo que yo misma puedo entender. El Supremo conoce la perfección de su creación. Y cuando su mirada divina cae sobre mí, reactiva una fuerza de amor, de autorrespeto. donde vuelva a confiar en este ser que soy yo incomparable porque cada quien es único Cuanto más siento existencia en mí, mi corazón se estabiliza. Yo no necesito pedir amor, pedir atención, porque eso yo lo siento para mi propio ser. Siento amor para mi propio ser. No hay amor. Hay una mirada de aprecio completa, total aprecio por mí. No hay culpas, ni crítica. Confío en mí. Eso me hace insacudible. Y aun si hay del mundo externo insultos o una visión negativa hacia mí, yo entiendo que eso no soy yo. No lo tomo, no lo acepto con mi corazón. Eso no soy yo. La opinión de un ser limitado no afecta a este ser ilimitado que soy yo. Mi esencia es pura, divina. Y eso. Nada ni nadie lo puede borrar. Y eso es lo que tiene fuerza. Eso es lo que es constante. Todo lo demás va y viene. Incluso la visión de otros sobre mí puede cambiar, pero lo que es en esencia perfecto en mí es eterno. ¿Sí? Cuando sea que yo quiera, puedo volver a experimentar esta conexión interna tan tranquila, tan dulce, tan pura. De esta postura interna, a ver que puedo tener determinación, coraje, fuerza, éxito, y así será cada momento de esta semana. Lo viviré con confianza en mí. Con valentía. insacudible, Con Yo soy Y voy integrando en mí toda la experiencia.